invitamos a todos los niños y a todas las niñas que vengan al frente con los chupiados chicos Bien, vamos a recibir con um forte aplauso a quem está vamos a De mis amigos, ¿Cómo están? ¡Sí! Espero que todos se encuentren muy bien, gracias a nuestro Padre Dios. Bueno, que nuestras amigas las herramientas vinieron el día de hoy a contarnos una historia muy bonita acerca mi mejor. Vamos a estar, por favor, todos sentaditos y en silencio para poder entender su mensaje, ¿ok? ¿Les parece si la vemos? No, los mucho ¿Quieren verla? Sí. Excelente, pues comenzamos. Hiciéramos un marco, un marco para una familia. Aquí traigo los planos, herramientas, martillo, clavo, cinta, serrucho, todo bien, listos. Este marco es para una familia, aquí dice Mara que va a tener su de fotos al rato, entonces me lo pidieron urgentemente. Así que, por favor, vámonos a la obra, ¿qué dicen? Bueno, okay. creo que también están olvidan, pero bueno, aquí se los dejo. Y así de sus amigos se pusieron a trabajar. Y así sus amigos siguieron trabajando hasta que terminaron Carlinquero, ¿qué a hermano? No hay algo nos quedó el marco A ver pues, enseñen hermano lo que hicieron? A ver, vamos a ver si funciona Pues bueno, yo creo que falta... A ver, ¿qué pasó? ¿qué es esto? Explíquenlo por favor Pues sí, me han ayudado a mí para corregirlos. Y así, como yo les he ayudado a corregirlos, así siempre voy a estar yo con ustedes, ¿no? Para que todo el trabajo quede al 100% y nos sigan contratando y podamos comer. Todo así de sencillo. Así es como el Señor los, nos pide todos los días que vayamos con él, aunque nos equivoquemos. De eso se trata el evangelio del día de hoy. Entonces, él siempre nos va a recibir con las puertas abiertas, porque nos ama y quiere que estemos con nosotros. Con él, Bien, bien, para que ahorita la familia en de fotos pues acá. Bien, Nicholas nice. Nicholas nice, Padre Bueno, tú siempre estás dispuesto a esperarnos para acompañarnos cuando nos equivocamos y nos salimos del camino. Lo único que esperas es que volvamos a ti. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y emprender siempre el camino de regreso a tu casa, en donde estás esperándonos con los brazos abiertos. Hasta la próxima, amigos. Bye bye. Y en el Evangelio el día de hoy nos habla...